Nosotros veníamos aquí a San Francisco, a la universidad y a la oficina del CIUBEN. Eh, estábamos operando la camioneta de turno. Entonces, eh, bajó el señor Avelino, que es como de nuestra familia, y nos dio una bola. Entonces, detrás, eh, a poco un minuto o dos, bajó el chofer, que era el que estaba de turno, Darío Gómez, y nos eh, parqueó la boga paralela a la que nosotros veníamos. Entonces eh, le, dijo a, a, le dijo él a Abelino que él era un fresco, que él no tenía que andar cargándole los pasajeros y Abelino sencillamente le respondió que él no era ningún fresco, porque su camioneta era de él y nosotros éramos parte de su familia y él nos podía dar una bola. Qué mal estaría si él eh, pasara por allá y le recogiera los pasajeros y le cobrara pero nosotros no, nosotros somos parte de, de ellos, de su familia y simplemente nos dio una buena. Pues él, airosamente, él lo insultó, le faltó el respeto, le dijo que él era un fresco, aló la pistola de su, de su mismo asiento, subió su pistola, se desmontó y le dijo, si eh, si tú quieres, desmontate de ahí. Y Abelino simple y llanamente, atento a sus dos manos, al pecho, se desmonta de su camioneta, le dijo yo me desmonto y qué pasa. Entonces su hermano, Nano, que venía con el par médico, se desmonta para, para evitar que pasaran cosas mayores o cosas como esta. Y se desmontó, yo me desmonté cuando vi la situación, él con su la suba en mano y le dije, Darío, tú por 100 pesos, te vas a meter en problemas. Él no hizo caso, siguió encima de él, cortó a en la cara, y Nano cuando vio la situación, airoso su hermano, entonces lo agarró y lo haló por la cabeza, por la camisa y se la partió a Darío. Entonces, Darío ahí mismo cogió la pistola, le disparó un, un tiro en la pierna izquierda y la, el caquillo de la bala mismo pasó por la cabeza. ¿Y por qué era que discutían Darío? ¿Por qué era que discutían? Dice que fue de que, que él le dio una bola a unos pasajeros que se iban a montar con ustedes. Verdad, es cierto? No truta, ¡Mentira es suya! Ese hombre no es... Ese hombre ¿no? Para Entonces, me lo llevo Ok. Yo tengo que así, yo me Ok. es